La línea de corte principal se va a originar aquí, en la sincondrosis intermandibular, siguiendo la línea media a través de la porción ventral del tórax, abdomen, hasta llegar a la mama. La mama, en este caso, se desprende y se aparta del cadáver. Se han realizado las líneas de incisión cutánea principales que, como hemos comentado anteriormente, Transitan desde la sincondrosis intermandibular, cara ventral del cuello, región ventral del tórax, abdomen, rodeando la mama en este caso por tratarse de una hembra, así como las incisiones complementarias por la cara medial de los miembros anteriores y posteriores.